Hola, hola, hola. Buenas, buenas. Bienvenidos seas si una vez más en mi canal. El día de hoy te voy a presentar en este breve y sencillo video. Vamos a personalizar nuestra aplicación Test La transformaremos a el tema oscuro. Para que así tu aplicación te aparezca en su fondo de color totalmente negro. Así es que quédate en el video porque... ¡Comenzamos! ¡Prepárate! ¡Venga! ¡Vamos! Como primer paso Tenemos que abrir la aplicación de Parentest. La abrimos Muy bien Ya que ha abierto la aplicación en la pantalla de inicio Y nos ha cargado nuestro feed de inicio Nos posicionamos en el icono que tenemos en la parte inferior derecha donde se encuentra nuestro logo o nuestra cara de nuestra cuenta en paréntesis. Lo tocamos. Ahora bien, tocaremos en la parte inferior derecha, en el pequeño engranaje. Nos abre el menú de la configuración. Ahora, posteriormente, tocamos en el apartado de configuración de cuenta. Nos abre otro menú. Y aquí vienen los ajustes de nuestra configuración de nuestra cuenta. Seleccionaremos el apartado donde se menciona fondo de la aplicación. Está seleccionado el tema claro. Lo tocamos. Y muy fácil. Tocamos oscuro. Y miren, en pocos segundos se ha transformado a tema oscuro. Y la misma, en el mismo apartado... Y establecer mediante un ahorro de batería. Esto significa que cuando tú tengas un ahorro de batería establecido, se te activará el tema oscuro automáticamente sin necesidad de que tú lo actives manualmente. Esto es esto es muy favorable para aquellos que les gusta mucho los amantes del oscuro y que les gusta ahorrar su batería. Y pues... Gracias por ver este breve vídeo. si te ha gustado no olvides compartirlo, regalarme tu me gusta si es así, y comentar. Y pues nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! Esto ha sido, por... Esto ha sido todo por el día de hoy.